Sí, estoy de acuerdo con Junior. Buenos días eh, a toda la gente que se suma y que está con nosotros en este momento. A propósito del gobierno y del gobierno del cambio, yo siempre tengo que hablar del gobierno del cambio porque eh, siempre hemos auspiciado y estado del lado y del favor de las buenas causas de lo mejor para nuestro país. Y nosotros como ciudadanos que somos entes... Eh, sociales y que estamos en el día a día velando por los mejores intereses. No debemos de parar de denunciar y hacer pública o eh, llevar estas informaciones a los ciudadanos para que vean cosas que suceden que a veces uno no las comprende. Vemos la información que sale del INVI, del Instituto Nacional de la Vivienda en nuestro país, donde se ha realizado, señores, una licitación para sombrillas o paraguas. 10 paraguas, 46.900 pesos. Estamos hablando de que cada paraguas de esos sale casi en mil pesos. Yo veía la información del, del, de la empresa contratada y de las características de cada, de cada una de estas sombrillas. Yo decía, déjame leerlo. ¿Cuántos paraguas? 10 paraguas a casi mil pesos. Cada uno. Cada sombrilla, mil pesos. ¿Y, y, Redondeado. ¿y para qué solo paraguas? Para la institución, con el logo, sombrillas negras, con el logo del INVI. mira la Amado. Y Invi, yo... INVI licita 10 paraguas por 46.900 46, pesos. Salen a 4.600 cada uno. Bueno. 5.000 pesos una, un paraguas, una sombrilla. Bueno, pero y, tú, y agregarle yo, la serigrafía que le agregaron, que le pusieron. Sí, sí. Yo que leía, a ver, a ver si las características eran a pruebas de bala, a pruebas de... de, de de rayos eléctricos, porque el precio, cuando tú lo comparas con una sombrilla regular, pon una de 500 pesos, no de decían que venden a los chinos, una regular de 500 mil pesos, tú dices, pero ¿por qué vemos o continuamos observando que instituciones hacen inversiones o licitaciones de este nivel? Creo que es un reproche creo que es enrostrarle a la gente en la cara el desborde del uso de los recursos. Estamos en un momento de contrición y siempre lo hablo, estamos en un momento donde se supone que se debe de cuidar el gasto. Ver instituciones que sencillamente andan haciendo licitaciones de este nivel, y podríamos ponerlo en doble pantalla, muchachos, eh, para que veamos la imagen del director del INVI, y en doble pantalla sí se puede, muchachos. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que desde instituciones se usan los recursos para este tipo de cosas, nosotros nos preguntamos, ¿dónde está dónde está el control del gasto? ¿Dónde está el cuidar y preservar estos recursos del Estado, señores? Ustedes dirán, no, pero son 50 mil pesos. Pero así en estos días hablamos de 20 millones de pesos en cortinas. O sea... 20 millones de pesos en Cortina y cada vez que hablo de este tipo de cosas tengo que recordarme de los 100 millones de Peñaguaba. Entonces, no es posible, es inaceptable, es inaceptable que nosotros permitamos, que el gobierno permita que los directores, ministros de instituciones utilicen de esta manera los fondos del Estado. En un momentos que hay, en, en momentos como este, donde en la República Dominicana eh, tenemos la situación del tema del endeudamiento a propósito del tema del COVID, del virus y todos los recursos que se han debido utilizar y, so, eh, y solicitar para poder eh, solventar esta crisis sanitaria que vivimos. No es posible que nosotros veamos esta, estas eh, iniciativas o estas acciones de funcionarios. Nosotros debemos de entender Señores, nosotros vamos a hacerle entender a la gente que todos los esfuerzos, los recursos de las instituciones del Estado deben de ir dirigidos a las, eh, a lo que ellos le compete y a la disminución del, del, de los gastos en las instituciones. Yo le aseguro a ese director que si fuera una institución una empresa de él, él no gastaría 50 mil pesos en sombrillas, no gastarían 20 millones de pesos en cortinas, no regalaría a Peña Guaba de sus bolsillos 100 millones de pesos a artistas eh, sin una evaluación de si realmente lo necesitan de manera irregular. Y ahí está, bien, gracias el señor Peñaguaba. Ningún tipo de sanción, ningún tipo de suspensión, ningún tipo eh, más que la investigación y los resultados que ofreciera Carlos Pimentel, y eso quedó ahí. Bien, gracias. Vemos cómo se gasta el dinero de cada uno de nosotros. Vemos cómo se utilizan de manera desconsiderada el dinero del pueblo. Señores. Esto raya en lo exagerado. Hablar de que, ok, no es nada, son 50 mil pesos, pero cuando tú pones una pieza como una sombrilla que desde una institución esté dando 5 mil pesos por cada una de ellas, tú dices, pero no es posible. Pero ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es la necesidad o qué eh, importancia o qué peso tiene que... 10 sombrillas para la institución. Ellos se ven muy bonitos, los, los funcionarios con su seguridad detrás, que le estén agarrando el paraguas cuando hace sol o cuando llueve. Pero es obligado o, o es eh, prudente o es necesario que se dé mil 5.000, 4.690 pesos por un paraguas. Pienso que indiscutiblemente no. No, no, no. No es posible que nosotros veamos este tipo de actos. Si bien es cierto, son... Eh, poco los escándalos que al momento podemos decir que eh, unos que otros, claro, hay involucrados funcionarios del actual gobierno al momento en temas de corrupción en nuestro país, eh, también es cierto que vemos a veces comportamiento de estos muchachos eh, que dirigen algunas instituciones eh, gubernamentales como que no van a la par ni con la situación del momento ni con, eh, con la situación del momento en el tema de salud, ni con la situación económica que vive la República Dominicana, señores. El dinero no crece de las hojas, de, de, de los árboles. El dinero no es para eh, usarlo deliberadamente. Yo pienso que hay que ser, tacaño es la palabra para eh, darlo a entender, hay que ser cuidadoso. Hay que ser económico cuando usted maneja recursos financieros que no le pertenecen, que no son suyos. Y aún más cuando estamos hablando de instituciones que son del Estado, que usted está ahí para eficientizar todo lo que sea recursos, efic eficientizar todo lo que sea gestión dentro de una institución. Entonces, cuando nosotros vemos gente que actúa de esta manera desde las instituciones gubernamentales, a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿qué esperanza tenemos cuando este señor, que en vez de estar enfocado en otras cosas que no sean comprar sombrillas a 5 mil pesos cada una, en directores y en encargados de instituciones que están pensando en poner las oficinas bonitas gastando 20 millones de pesos que le podría servir al puente de Ugamba ahí o iniciar la cañada del diablo, u otras situaciones que tenemos en San Francisco de Macorís o en otras ciudades del país o los caminos vecinales. Cuando tú pones sobre la mesa todos los sectores que están sin aceras, sin contenes, que tienen sus calles terribles, intransitables, y tú ves que hay gente que te gasta 20. 100 millones de pesos, que te gastas 50 mil pesos en sombrillas, 5 mil pesos cada una, tú dices, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no priorizar? Sencillamente se trata de esto. ¿Por qué no priorizar cada cosa? Cuando tú superpones algo tan así, ah, es muy bonito que andar eh, con, con esta sombrilla antibalas. El titular debió de ser, compran sombrillas para agua antibalas, 5 mil pesos. Entonces... Todas estas cosas nos no indignan, nos no hacen mal pensar. ¿Por qué? Porque no es necesario, señores. Nosotros debemos de sentir, de ver que los gestores, que quienes están en las instituciones gubernamentales, es gente que le importa, es gente que quiere ahorrar, es gente que quiere eficientizar, es gente que quiere hacer mucho con poco, no eh, eh, poco con mucho. O sea, si usted está... Ahí, haga todo lo que usted tenga a la mano con la menor cantidad de recursos. Vamos a ser productivos, vamos a estar en esas instituciones para ofrecer lo mejor a los ciudadanos. No nos vamos a ir muy lejos, muchachos. Vamos a venir acá a San Francisco de Macorís. El terrible que hay con el tema del agua. El terrible problema que hay con la recolección de los desechos. El terrible problema que hay con los semáforos. El problema que hay en las instituciones del orden, del tránsito. O sea, cuando tú pones todas estas cosas a nivel local y viendo algunos casos que pasan a nivel nacional, esto te crea cierto nivel de descontento, de desagrado. Te causa eh, malestar. malestar. ¿Por qué? Porque no lo es, no es lo que espera. Yo no espero ver que desde el INVI se estén comprando sombrillas 5 mil pesos. Yo sí. no espero que Peñaguaba esté regalando 100 millones de pesos. Yo no espero que los legisladores o los regidores estén por allá diciendo que si a él le dan 5 millones de pesos, es, a él se le hace más fácil aprobar una bomba de gas para ayudar a sus compañeros regidores. O sea, eso lo, no es lo que nosotros esperamos de nuestros representantes, de quienes dirigen las instituciones eh, gubernamentales. Es que es una labor tan loable, es una labor tan noble, cuando realmente se va a servir, cuando realmente usted busca... Usted busca dar y dejar un legado por, por su paso a través de las instituciones gubernamentales. Ahora, si usted va a beneficiarse, si usted va por el sueldo y todo lo que pueda lograr a través del tráfico de influencia, a través de recibir dinero para agilizar o que puedan repartirse y que sea más fácil la aprobación de una bomba de gas, como dice el señor Leonte por allá, de la Fuerza Nacional Progresista, entonces esto... Te hace ir perdiendo las esperanzas de que necesitamos gente que nos permita ir avanzando como nación, señores. Yo siempre hablo de estos temas porque es que en países en subdesarrollos como el nuestro... De debemos de durar años y años para lograr cosas que en países donde sí se respetan las normas, donde sí se respetan las instituciones, donde sí se respetan los recursos y donde la gente o sus ciudadanos tienen garantías elementales, básicas, tienen un mejor nivel de calidad de vida. Señor, ¿cómo es posible que a la fecha nosotros estemos peleando porque no hay agua, porque no se recoge la basura, porque andan regalando el dinero del pueblo? Por Dios, así no. Entonces aquí tú... Eh, estudias, tienes varios trabajos pero cuando llegas a la casa no hay luz tienes que comprarte un inversor todo esto hace que disminuya tu calidad de vida y que lo que tú podrías lograr en 5 o 3 años tengas que durar 20 o 40 años para terminar con una pensión pésima y si te mueres pobre de tus hijos o esposa para poder cobrar la misma todo, todo, este, todo este panorama de cosas a veces son las que no hacen nosotros no desmayar y no descansar de hablar de estos temas que nos permiten ir creando la conciencia o llevarles por lo menos eh, un poco de la realidad a la gente que nos ve en estos espacios para que entiendan que esa gente que está ahí muchas veces no es la adecuada y que en un futuro, en un proceso de elecciones, podamos tener una mentalidad un poquito más abierta y profundizar a la hora de elegir a quienes nos van a representar. En el gobierno del cambio, yo no esperaba que se estén regalando 100 millones, ni 20 millones, ni, ni 50 mil pesos en paraguas, por Dios. Vamos a hacer un poquito comedido Y no sé si eh, pobre Luis Abinader quiere hacer pero a veces como que lo veo medio titubeando porque quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y así no se puede. Muchísimas gracias, amado. Gracias, Carolina Medina, por tu comentario. Tenemos una muy mala calidad de vida y una gran inversión para poder vivir en un país donde no debiera de ser. Claro. Porque nosotros pagamos la luz, pero tenemos que tener un inversor con cuatro baterías que cuestan casi 30 mil pesos las cuatro baterías y en baterías. el negocio tienes que tener una planta y comprar exactamente, un exactamente pero no solamente eso si pues... quieres agua tienes que pagar el agua pero también tienes que comprar un tinaco para poder para que tú puedas tener agua eh, permanente si tienes un vehículo de gasolina tienes que ponerle un sistema de gas para poder economizar un poco en el combustible entonces es un país es un país desgraciado un país difícil yo le decía a una pariente, bueno, a mi hermana, eh, que decidió venir a radicarse de nuevo en su país con su marido norteamericano. Y yo le decía, ¿y tú crees que tú vas a aguantar venir de donde todo funciona a donde nada funciona? ¿Ustedes se irán a adaptar aquí? Bueno, vamos a ver. Pero, por ejemplo, también en los negocios los negocios, amados, tú tienes que tener Cámara de seguridad, tienes que poner rejas no, pues te estoy diciendo, o sea, todo tú lo pagas uh -huh. Al Estado tú le pagas todo lo que tú tienes que pagar Como ciudadano Pero tú tienes que proveerte De tu propia condición de vida Para poder vivir, tienes que comprar inversor Batería, tinaco Tienes que ponerle sistema de, de gas A tu vehículo porque no hay quien aguante La gasolina, o sea, todas esas cosas Te indican a ti que el Estado no te da nada tienes... En este país el Estado No te da nada Tú tienes, tienes que proveértelo todo Amado Entonces tiene gente infuncional Uno se ellos para que un soquete uh -huh. No sé cómo se llama El que tú estabas comentando Compre paraguas en 5 mil pesos entonces, gente infuncional que cree que el dinero de nuestros impuestos que deben de ir para garantizar y resolver esas cosas que estoy amado, pues lo que hacen es que piensan que el dinero nace de las matas y lo andan dando como si nada. Bueno. Si fueran de ellos no lo dieran. Yo te aseguro no, que no va a dar 5 mil pesos por un imposible. paraguas. Bueno, señores, vamos a los WhatsApp. Gracias, Carolina, por tu tema. El número que termina